¿En quién confiaríais para enfrentarse a una empresa energética o a los fondos buitres que lo que quieren es ganar dinero a costa de la vida de la gente? ¿En quién confiaríais en enfrentarse a ese poder económico? Yo creo que esa ha colado claramente la respuesta. Es la única persona en la que podemos confiar aquí en Barcelona de que sea capaz de enfrentarse al poder económico y poner por delante de todos los intereses de las familias trabajadoras.